Hola, yo soy César Galicia, esto es Explaining y hoy les vamos a enseñar a poner un condón para penes en 5 sencillos pasos. Los condones y las latas de atún se parecen en varias cosas y no precisamente porque los dos guarden cosas que huelen a pescado. En serio, si tu pene huele a pescado, deberías de ir al doctor. No, se parecen en que lo más importante que debes de hacer antes de abrirlos es chacar la fecha de caducidad. Todos los condones tienen fecha de caducidad en la envoltura. Por ejemplo, este caduca en marzo de 2022, por lo que tengo hasta... marzo de 2020 para poder usarlo. Después de eso, el condón comienza su proceso de desgaste y aumentan las probabilidades de que se rompa. Abre el condón. No lo abras con los dientes porque podrías romperlo. Busca las marquitas. Con una mano muévelo un poco, ábrelo y retíralo con los dedos. Si el condón está seco o roto, no lo uses. Coloca el condón. El condón debe de verse como un pequeño sombrero o chupón. Puedes revisar que la posición sea correcta poniéndolo en dos dedos y deslizándolo un poco. Ahora agárralo, toma el pene, retrae el prepucio, si tienes, luego presiona la punta y desliza suavemente hacia abajo. El condón debe de bajar fácilmente hasta la base. Si no baja la primera vez, no lo gires para intentarlo de nuevo. Gotitas de líquido preyaculatorio podrían tocarlo y estarías metiendo ese líquido en boca, vagina o ano. Lo que favorece transmisión de infecciones y embarazo no deseado. Recuerda, un condón bien colocado se desliza fácilmente. Retíralo. Cuando lo hayas terminado de usar, sostén la base del condón para que no se quede dentro y entonces retira el pene. Y entonces solo desenrollalo y quítalo. Haz esto mientras el pene siga duro. Es muy romántico quedarte dentro de tu pareja y decirse cosas bonitas y toda la cosa, pero puede que el pene se ponga flácido y por lo tanto el semen se derrame. Y puede que no quieras eso. Tíralo a la basura y quema la evidencia para siempre. O no, solo tíralo y no pasa nada. ¿Ven? Súper fácil. El secreto para colocar bien un condón es hacerlo con calma. Detente un momento y hazlo con cuidado. Si te preocupa perder la erección, pídele a tu pareja que te bese o toque mientras lo colocas. O puedes pedirle a tu pareja que te lo coloque y así incorporan el condón al juego. Siempre traen condón contigo. Un condón siempre es bueno, pero ¿saben qué es mejor? dos condones. No los traigas en tu cartera ni los dejes en tu coche. Ponlos en un lugar donde no se calienten demasiado o se aplasten como en tu chamarra, bolsa, mochila o condonera Usa lubricante base de agua, los que son base de aceite pueden llevar a que el condón se rompa Si en algún momento pierdas la erección, no te preocupes solamente retira el condón, relájate recupérate y coloca uno nuevo. Y finalmente recuerda que hay muchísimos lugares donde puedes conseguirlos. Centros de salud, tiendas farmacias a una gran variedad de precios Si no tienes condones pídeselo a tu hermano o a tu roomie o a tu amiga o a quien sea, pero recuerda que siempre debes de traer por lo menos uno contigo o oh, dos si vas a tener sexo hazte responsable de comprar tus propios condones por lo menos en México que es donde yo grabo por ley te los deben de dar en centros de salud sin importar edad género o uso que le quieras dar que bueno obviamente ya sabemos para qué serán yay yeah, yay yeah. Entiendo que te pueda provocar nervios la experiencia de comprarlos, pero piensa en esto. Cuidar de tu salud es parte de la experiencia de placer que tendrás con tu pareja. E incluso la experiencia de anticipar el encuentro o no saber si va a pasar, pero tener la seguridad de que tienes protección es algo súper rico. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, compartan. Mándenle una copia de este video a todos los politiquillos que dicen que la abstinencia es la mejor forma de prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Yo soy César Galicia, nos vemos la próxima semana.